Seguro cruzar caminos hacia el otro lado puede ser seguro con tu mano en la mía. Humpty Dumpty.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 Ey, ey, oh. Las ovejas vivían en un establo. Ba, ba, ba es el sonido que hacen. Dijo McDonald tenía un.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 Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Hicoridicoridoc, El ratón, ratón sube al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó hicoridicoridoc, Jicoridicoridoc El ratón sube al, al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó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 Sentada en un taburete, comía su suero y son. Después llegó una araña, que se sentó a su lado Y asustó a la señorita Moffett La señorita Moffett, sentada en un taburete Comía su suero y son.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 7 papas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Blanco Rosado Rojo Morado. Pequeños ojos, algo que comienza con M. ¡Uh, oh, oh, yo sé! ¡Es un mono! <risa> ¡Correcto! El mono del autobús charlando va, charlando va, charlando va, el mono del autobús charlando va por toda la ciudad. ¡Muy bien! ¡Mi turno! Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con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 Autobús girando van por toda la ciudad. <risa>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 ¿Te ayudó? Ella perdió un zapato, él perde el arco del violín y no sabe qué hacer. ¿Qué quiere que ella que va a hacer? Hasta que él lo encuentre sin un zapato bailará.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 Si a una botella verde le ocurra caer, Habrá ningún botella verde colgando en la pared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 Sí, sí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 Va el capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres había como un millón Yankee dodo, síguese, yankee dodo, grande Escucha el ritmo de la música y se hábil con las chicas Yankee dodo, síguese, yankee do, do grande Escucha el ritmo de la música y se hábil con las chicas